Hola a todos, soy Mario Gómez de fuenteabierta.tv.co Para los que han estado pendientes de mi blog eh, se habrán dado cuenta que los últimos días he estado trabajando en una pequeñísima aplicación que permite controlar los puertos de propósito general de la Raspberry Pi Esta vez les vengo a mostrar un poquito de la nueva funcionalidad incluida en la última versión 1.3 y también para hacerles un pequeño demo eh, Primero, o sea, lo que tienen que hacer es buscar... DRGPIO en la Play Store de Google y bueno cuando lo tengan instalada inician la aplicación y van a notar que aparece un nuevo botoncito que dice eh, Automatic Install via SSH así que le damos instalación automática vía SSH y nos va a pedir la dirección IP de nuestra Raspberry PI voy a utilizar la dirección local de mi computador de mi Raspberry 168.0. Para mi caso lo tengo en la 4. El nombre que aparece por defecto es el nombre por el usuario por defecto en Rasp en Raspian. y el password el password eh, aparece el password por defecto. Yo en mi caso como tengo la Raspberry en un IP pública he cambiado el password. Solo permítanme un par de segundos para ingresar el password. listo si sí, cuando tenemos todo listo simplemente le damos conectar y aparecerá nuestro pequeño instalador aquí lo único que tenemos que hacer es esperar que, que se completen todos los pasos tarda un par de minutos en completarse eh, lo que tarda un poquito más es la parte de, de instalar web y OPI e iniciarlo así que solo esperamos un poquito de paciencia, ya solo nos queda iniciar web y La ventaja de este pequeño instalador es que nos evita el tener que estar haciendo esto a mano y está eh, comprobado que va a funcionar. Ok, cuando está listo, solo hacemos clic en continuar a la configuración. Y nos aparece la misma pantalla que nos había aparecido en la versión anterior. Ponemos el nombre de host, o la dirección IP, el puerto, el usuario que aparece el, el, el por defecto en web IOPI. Y también el password que aparece ya por defecto. En esta versión no es tan importante que seleccionemos la versión correcta de revisión 1 o revisión 2. Simplemente eh, como ya lo teníamos configurado colocamos el mismo nombre de host donde lo instalamos, en este caso voy a colocar mi dirección IP interna, 4. ¿Okay? Eh, luego lo único que tenemos que hacer es hacer clic a guardar y continuar, y nos aparecerá el mensaje de que se está tratando de conectar a la Raspberry, le damos OK, y nos va a mostrar toda la referencia de los puertos. Eh, este programa es bastante sencillo porque lo único que tienen que hacer es presionar los botoncitos para cambiar la la, el estado del puerto. Los chequecitos que están a los lados eh, sirven para configurar si el puerto es una entrada o una salida. Y los pines que no se pueden configurar como entradas o salidas tienen una pequeña referencia. Por ejemplo, si yo le doy clic a este pin, nos dice la función actual, el número de pin y alguna otra información extra. En este momento tengo conectados eh, dos líneas. Tengo, por ejemplo, un LED conectada en esta línea. Si yo le doy on y off, van a ver cómo se enciende y se apaga. ¿Okay? Es lo más básico, entrada y salida. Y también tengo un pequeñísimo interruptor que es muy, muy, muy pequeño, que está conectado al botón de la par. Si yo lo presiono, van a ver cómo cambia. ¿Okay? On y off. Lastimosamente, la cámara no me da mucho, pero eh, pueden observar cómo puedo eh, modificar los valores de entrada y salida. Eh, algo que se agregó o sea, en esta nueva versión es el modo avanzado. ¿Cómo se accede al modo avanzado? Bueno, si por ejemplo eh, tomo este pin y lo tengo presionado, entonces me aparece este menú. Y puedo seleccionar eh, funciones avanzadas del puerto de entrada y salida. Por ejemplo, la primera función, envía un pequeño pulso. Hmm, es, creo que es tan rápido que la, que la cámara no logra captarlo. Voy a tratar de acercar la cámara LED y vamos a ver si, si se logra distinguir. Okay, vamos a ver. Bueno, creo que se va a grabar en el video. Okay. la siguiente función es enviar una secuencia. Entonces, la secuencia eh, tenemos que establecer un retardo. En este caso, le voy a poner un segundo para que logremos observarlo. Son en, es en milisegundos, así que tengo que colocar mil. Vamos a poner una secuencia que podamos observar. Entonces, le ponemos 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Cada una de estas secuencias va a permanecer encendida por un segundo. Si yo le doy send, podemos ver cómo va a parpadear. Esta funcionalidad es la que ya se incluye en Web IOPI. Este programa lo único que hace es eh, presentarnos una forma fácil de utilizarlo en, en, en Android. Ok. Eh, lo siguiente de las funciones avanzadas es la modulación de pulso. Hay dos funciones que se incluyen en Web IOPI. Una es para controlar eh, Motores servo y otros simplemente para, para controlar el ancho de, de pulso, entonces vamos a elegir el primero y nos va a aparecer un pequeño slider, y con él, y lo único que tenemos que hacer es moverlo. Ahorita aparece apagado el LED, voy a mover eh, la tablet un poquito más cerca para que podamos observar el cambio. Eh, si yo muevo el slider, van a ver cómo aumenta la intensidad del LED. Okay. Vamos a mover un poco más. O sea, mientras más grande sea el ancho de pulso, entonces es más intenso. Eh, el valor no cambia inmediatamente, sino que cuando nosotros ya hemos soltado el, el hemos dejado de arrastrar. Y ¿Ok? pueden ver cómo va cambiando. Solo puedo apagar por completo. Un poco más acá. ¿Ok? Lo voy a acercar un poco más. Es un poco complicado porque es, es bastante brillante la pantalla. Pero creo que se puede observar un poco el, el, el cambio. Okay, lo voy a dejar lo más tenue posible. Okay. Eh, cuando le damos cancel se va a configurar en entrada por defecto. Pueden ver que cambia a entrada pero lo podemos cambiar a salida. Uy. Vamos a cambiar a salida. Y tenemos la misma funcionalidad que teníamos antes. Eh, la parte de los servos, yo no tengo ningún servo que funcione ahorita, pero la lógica es, es similar ¿Okay? Simplemente la, la forma del pulso cambia un poquito, pero eh, en este momento no tengo cómo hacer un demo en el servo. Tal vez eh, logro conseguir uno y lo hago eh, Para los que son curiosos y simplemente, o, o simplemente no quieren eh, instalar nada en su Raspberry eh, tiene el modo también de referencia. El modo de referencia eh, simplemente nos permite acceder fácilmente a la información de todos los pines. Cuando está en modo de referencia, todos los pines funcionan eh, en modo de referencia. Dándonos información extra acerca de cada pin. Eh, para conectarnos otra vez, podemos hacer clic en Refresh. Va a intentar conectarse nuevamente. Y una vez conectado, podemos otra vez eh, controlar nuestra Raspberry los puertos de entrada y salida general. Eh, si queremos eh, cambiar las configuraciones voy a desconectarme con el modo de referencia si queremos cambiar las configuraciones podemos dar en settings nuevamente y podemos eh, guardar la, la configuración eh, si están interesados en este software pueden descargarlo desde la play store eh, y espero que realmente les sea eh, de bastante utilidad Es muy sencillo, es muy pequeño, es muy fácil de usar Y les permite utilizar toda la funcionalidad de los puertos de entrada y salida general de su Raspberry PI Sin necesidad de utilizar absolutamente de código Así que les dejo con la versión 1.3 de DRGPIO eh, Espero que les guste, lo disfruten y nos vemos hasta la próxima